En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del comienzo de las obras correspondiente a la segunda fase de las actuaciones en las infraestructuras generales de abastecimiento a los sectores sur de Oje y norte de Marbella para garantizar el suministro de agua al sur del municipio de Oje y a las zonas de Marbella situadas en la parte noroeste de la autopista AP7. En el acto han estado presentes el Margarita del SID, ...presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental de Acosol... ...José Antonio Gómez, alcalde de Ogen, ...Manuel Cardeña, consejero delegado, empresa de Acosol... ...y Matías Villarroel, representante de la promotora Palo Alto... ...y representantes de la constructora Pérez Jiménez Sociedad Limitada... ...y del estudio 7 Soluciones Integrales Sociedad Limitada Adjudicataria. Bueno, pues bienvenido... Agradecer a todos los medios la convocatoria y que estéis aquí. Hoy estamos, en el municipio de Ogen está de enhorabuena. Hoy... Eh, ...pues se da el comienzo a las obras de la segunda fase... ...de, de acometida de agua a nuestro municipio... ...el aseguramiento del agua a todo, a todo el pueblo de Ojen... ...para asegurar lo que es los avances urbanísticos... ...y además asegurar también, como sabéis... ...que Ojen se alimenta de un manantial... ...pues asegurar el agua también... ...a, a las posibles huertas frutales del municipio... ...hoy pues eh, como decíamos eh, nos acompaña... ...la presidenta de la Mancomunidad... ...el consejero delegado de Acosol... Y, ...y Matías como como representante de la promotora... ...porque para nosotros es muy importante... ...el inicio de estas obras, como decía antes... ...para asegurar el agua... ...tanto a la urbanización Palo Alto... ...como asegurar el agua al municipio, municipio de Ojén... ...una obra que está cofinanciada desde Acosol... ...y desde la propia promotora... ...y que ya digo, para el pueblo de Ojén... ...es una obra muy importante... ...que llevábamos mucho tiempo trabajando también... ...desde el ayuntamiento en que se pudiera realizar... Para, ...para asegurar el agua a todos los vecinos y vecinas del pueblo. Bueno pues yo eh, reiterar el agradecimiento... ...a los medios de comunicación, a la constructora por supuesto... ...a Palo Alto... ...porque yo creo que esto es una aventura... ...que se empezó ya hace tiempo... ...de la mano de mi compañero José Antonio... ...y hoy pues es uno de los hitos del camino... ...que eran importantes y que solucionan yo creo que algo... ...que eh, va a ser un referente en la Costa del Sol... ...la urbanización de Palo Alto... ...en este precioso municipio de Ojen... ...y que además yo creo que haciendo... ...uso de la política útil, no solo va a crear... Eh, ...un magnífico eh, entorno, una organización un, que está ubicada... ...en un sitio espléndido, sino que también va a dar solución... ...a un problema de infraestructura del municipio... ...que faltaba eh, esa garantía que ha dicho y que ha mencionado... ...José Antonio sobre el abastecimiento de agua... ...y las necesidades hídricas del municipio... ...y que la colaboración público-privada... Eh, ...y la empresa pública Acosol, Palo Alto y el Ayuntamiento de Ojen... ...que llevan durante mucho tiempo trabajando para que esto sea una realidad... ...hoy ven cómo comienza el replanteo de esa segunda fase... ...podrán aquí ver eh, la cuantía de la inversión, el plazo de ejecución... ...aunque ya hemos convenido que va a ser mucho menor... ...y que va a garantizar ese suministro que no sólo... Eh, ...va destinado al municipio de Ojén, sino, sino también... Eh, ...toda la zona norte de Marbella... ...y bueno pues yo quiero solo decirles que mi satisfacción... ...por parte eh, de la mancomunidad de municipios... Eh, ...con el trabajo que se ha realizado tanto por Acosol... ...como con Palo Alto y el Ayuntamiento de Ojén... ...para hacer que se cubriese esta necesidad... Y para ver que realmente eh, ha servido para que uno de nuestros eh, municipios tenga garantizado el abastecimiento. Así que con una inversión de algo más de 4 millones, entre la inversión pública y la privada, eh, ponemos hoy el principio del fin de un problema para un municipio tan importante para la Costa del Sol como es Ojén. Yo quería principalmente agradecer eh, aquí a la presidenta, querida presidenta. Consejero Manolo, y querido alcalde, muchas gracias por toda la ayuda eh, de este, eh, para iniciar este proyecto tan difícil, puesto que requiere la, la, el trabajo conjunto de, de, de muchas personas y diferentes instituciones, y sin embargo se ha hecho eh, muy rápido y con mucho apoyo siempre de, de todas las instituciones públicas y del ayuntamiento en particular, y estamos muy satisfechos que hayamos llegado a este día de poder iniciar las obras. Muchas gracias a todos.